hola, Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo estoy bien aquí y muy tranquilo cualquier cosa que venga a incomodar será eliminada todo lo que pretenda dañar lo voy a ignorar y me colocaré en posición segura me protegeré Tornándome inaccesible. Estoy aquí para vivir el placer de la paz total, tanto interna como externamente. Dicho todo como fue, continuaré orando por usted y que sigas teniendo un gran día. Recuerda, calma siempre. Sin problema. Esto aquí, mi estimado, es un templo de paz, donde la meditación que consiste en desmarcarse y desechar todo pensamiento para alcanzar tranquilidad es una práctica constante. Dios te bendecirá y te continuará amando. Que tengas un maravilloso día. Yo continuaré orando por ti, para que las cosas mejoren cada vez más. Hola, usted tiene que estar tranquilo. Es indudable que existen muchas muchachas que trabajan con la DEA, con la de abajo. Son prepagos, eh, chapeadoras prostitutas como quieran llamarles son unas mujeres que actúan fríamente con los hombres y los manipulan de cualquier manera para sacarles plata esas mujeres realmente tienen una cuenta bancaria grandísima porque tienen esas vaginas indestructibles Ok, entonces se la coge Villegas y todo el que llega se la coge Raimundo y todo el mundo y por todas esas oportunidades ellas cobran y cuando cobran van teniendo ahorros y así trabajan con la DEA con la de abajo dando pepita cobrando dinero uno no puede ponerse a consumir prostitutas porque esa cuestión es mala es un mal vicio que lo que hace es dañarlo a uno y quitarle recursos dañar su economía es mejor ponerse a comerciar cualquier cosa eh, ofrecer servicios y cuestiones así pero salirse de las putas no frecuentar putas. ¿Ok? También entonces, si tú eres valiente, demuéstralo haciendo lo siguiente. No busques más putas. ¿Ok? Ellas te ordeñan tu lactosa, te ordeñan la cartera, te ponen flaquito, te quitan los recursos, tú estás jodido y ellas están bien. Echándose aire en la pepita para luego volverla a utilizar lo más pronto posible, entendeu? Entonces tienes que pensar mejor las cosas y hacer las cosas para ti, por ti y no por esas putas. Ok, espero que lo tengas claro y bueno, si tienes que recomenzar tu camino, recomiénzalo, no importa, realmente... Tienes que saber que la vida es una lucha constante y tienes que estar de buen ánimo y de la mano de Dios para poder triunfar, para que la victoria sea segura. Entonces ten fe en eso. 1.52 Ese es el tiempo que me falta para completar este video bien. Quisiera hablarte de lo siguiente. Por favor. No puedes permitir que nadie. Absolutamente nadie. Te manipule. Si alguien te pide algo. Bueno. Date tu bomba. No es que vas a estar cumpliendo con sus peticiones. Y cumpliendo con sus exigencias. Rápidamente. Cuando él quiera. Y lo exija no no no es así la cuestión es cuando tú quieras y tú tengas el tiempo y todo esté bien para que tú puedas cumplir con la solicitud de esa persona entonces estás tranquilo si alguien te pide algo te das tu bomba ok tú vas a actuar cuando tú tengas tiempo nada de estarte apurando ni volviendo loco mira que si te enfermas nadie va a pagar por eso sino tú mismo entonces tienes que estar tranquilo si alguien te pide algo o te hace una solicitud tú tranquilo y la y satisfaces esa petición cuando tengas tiempo no cuando nadie te exija sino cuando tú tengas tiempo o tengas tu obligación eh, fijada en el cronograma, ¿entiendes? Porque tampoco es así la vaina, no puedes estar satisfaciendo gente. Líbranos del mal en un minuto, un segundo. Esta cuestión es que el Señor nos librará del mal en todas esas relaciones interpersonales que nos afectan simplemente uno tiene que responder siempre con su manerita de siempre hacer esperar lo bueno se hace esperar y si bueno una persona está desesperada angustiada y no puede esperar entonces yo no puedo hacer nada, que se joda, porque yo voy a actuar cuando yo quiera actuar, ¿entiendes? Cuando esté dentro de mis posibilidades, no puedo ponerme a hacer esfuerzos sobrehumanos.